Destacar que en este ámbito, en el ámbito de las soluciones de igualdad de AENOR, como que estaríamos dando respuesta eh, a dos objetivos fundamentales, que sería el objetivo 5, que es el de igualdad de género, y el objetivo 8, que es el de reducción de las desigualdades, en este caso, y mmm, crecimiento económico, ¿de, acuerdo? de tal manera que... Eh, se pide, a través de esta Agenda 2030, que todas las organizaciones contribuyan a, a este cumplimiento. Esto es situándonos en el 2015. Avanzamos en el 2018 y hay como eh, dos leyes que es como que van cerrando el círculo, en este sentido del compromiso de las empresas para trabajar en igualdad. ¿no? Y tendríamos en el 2017, que entra en vigor en el 2018, la ley de contratación con el sector público, en la que eh, obliga a cualquier empresa que quiera contratar con la administración a cumplir en materia de igualdad, es decir, aquellas empresas que tengan la obligatoriedad de tener un plan de igualdad que lo tengan y las que no lo tengan la obligatoriedad sí que eh, garanticen el cumplimiento de, de medidas para trabajar en materia de igualdad.